8 de la mañana, 11 minutos en todo el territorio nacional. Vamos a hablar acerca de este informe de la Contraloría General del Estado que se va a enviar a la Organización de Estados Americanos y el rol que jugó durante las elecciones y posteriormente el golpe de Estado del 2019. Por eso hemos invitado al Procurador General del Estado, doctor Wilfredo Chávez. ¿Cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda especial al país, al partido suyo, pues atento a sus consultas, eh, compañero. Bueno, eh, procurador, usted ha eh, informado el fin de semana los resultados de esta auditoría que ha sido encomendada a la Contraloría General del Estado, en la que se identifica claramente que la Organización de Estados Americanos no realizó ninguna auditoría a las elecciones del 2019. ¿Nos puede explicar esto, por favor? Sí. Lugar, se ha hecho una consulta a la. Se ha requerido a Secretaría General del Estado que nos eh, requiera que nos informe cuál ha sido el, el canal y el grado de cumplimiento del convenio que ha suscrito Bolivia y la OEA a objeto de la auditoría del cómputo electoral del año 2019, elecciones 2019. Asimismo, la, se ha pedido si efectivamente han usado normas de auditoría, en fin. El informe de la consultoría que hemos recibido el 28 de julio es categórico. Nos dice, en primer lugar, que la OEA ha incumplido el convenio, ya que no ha realizado una auditoría como tal, sino lo que ha hecho es un análisis de integridad electoral, sin usar ninguna norma nacional o internacional que se usan para hacer auditorías. ¿Qué implica una auditoría? Una auditoría implica que sepan los montos de, por ejemplo, en este caso... ¿Cuántos, montos han sido cambiados? cuántos votos han sido cambiados, cuántas mesas han sido alteradas, de qué frente, a qué se ha favorecido con, con los votos. Todo eso no existe. No existe un solo dato de ese tipo. Ellos tenían, estaban comprometidos a hacer una revisión del 100% de las actas de, de, las, de votación, que eran 35 mil. Por eso han llegado 33 expertos. Se han traído una nutrida cantidad de expertos para no haber hecho su trabajo. La OEA le ha engañado al en país. La primera es que no se han aplicado las normas nacionales o internacionales de auditoría. No se ha hecho un cómputo al, al, no se ha hecho un auditoría al, al cómputo electoral, cual estaba comprometido en el acuerdo suscrito entre Bolivia y la OEA. Y lo más grave, digamos, que ya es algo tendencioso y subjetivo, es que ellos en su análisis se basan en el sistema TREP. El sistema TREP era un sistema de información rápida que no, tiene, no tenía ni tiene vinculación jurídica alguna. Han caído en esa trampa la OEA, el señor Villegas y otros más que hacían análisis sobre el TREP. Cuando el TREP no tiene ningún sentido, pues lo oficial es el cómputo electoral. Así lo establece la ley de régimen electoral. Mire usted el engaño del que hemos sido objeto. Y ahora que nos la Constitución nos ha certificado, nos ha comunicado esto, es obligación que el pueblo conozca cuál ha sido el grado de participación de la OEA con el grupo golpista que ha, que ha quitado la democracia al país, que la ha conculcado y que nos ha confinado un año a vivir bajo una dictadura sangrienta y de paso ladrona que ha tenido el país en la cabeza de esos grupos que ahora son en gran medida de oposición. Yo quiero recordar esto, que no se debe olvidar, este informe... Eh, destapa absolutamente lo que no ha hecho la ODA. Ante eso, ¿qué hemos planteado al pueblo boliviano? Le hemos planteado hacer un recuento acta por acta. Vamos acta por acta. Y vamos a ver quién tiene la verdad, quién dice la verdad y quién tiene la razón. Eh, a propósito, procurador, y a producción, le pido por favor que en la nota número 3. A propósito de este desafío que usted ha lanzado a la oposición... El pasado domingo de contar, o del el sábado más bien en su conferencia de prensa de contar, acta por acta, revisar acta por acta. Tenemos lista la nota 3, por favor, solamente el inicio de la participación del de eh, diputado de comunidad ciudadana, Beto Astorga, le responde a su. a su. justamente a su desafío desconocer cualquier revisión eh, por parte del procurador. En todo caso, vamos a presentar un informe eh, escrito para saber qué trabajo está realizando el procurador. Cada vez salen los medios de comunicación solamente hablando del, de, contra la OEA, pero no nos muestra qué trabajo está haciendo como gestión. Nosotros creemos que a estas alturas ya debería dar un paso al costado o el mismo presidente hace, eh, debería destituirlo del puesto. es la exigencia. Muy bien. Eh, procurador, ante la pregunta del diputado, ¿Cuál es la labor del procurador que solamente sale a hablar mal de la OEA que el presidente Arce debería destituirlo a estas alturas? Así responde el diputado Astorga. Bueno, debe ser una, debo tomarlo así, aspirando tranquilamente, con una posición absolutamente fuera de lugar. ¿no? Eh, entiendo la posición política que tiene, ¿no? El desconocimiento absoluto de la ley creo que está, está fuera de, de todo sentido, ¿no? Se supone que para llegar al Parlamento había conocer la Constitución y cuáles son las atribuciones del Procurador y del Contralor. El Procurador desguarda los intereses del Estado y este es un interés del Estado. Un golpe de Estado no puede pasar por alto. No puede pasar por alto un golpe de Estado. Y no puede estar en el Facebook o en las redes sociales porque de ahí viene este señor, ¿no? De ahí viene, de Facebook, de las redes, de eso viene. Un político sí implica toda la vida estar militando en una fuerza política por convicción. Y lo hacemos por convicción primero como bolivianos. Nosotros sabemos que es un golpe de Estado, pero sobre todo sabemos que ha sido generado como producto de una orquestación de un grupo que se ha puesto de acuerdo, que le ha pagado el papá a las Fuerzas Armadas y a la policía. Eso sabemos. Los señores que ahora están en una fuerza política que no quiera pagar un juicio de responsabilidades y que pone pretexto, obviamente van a pedir destituciones. Yo simplemente... Le digo a este señor, veamos quién mejor su trabajo. Este procurador que está buscando que Murillo siga encarcelado, que está buscando justicia para el país, o quienes se encubren como él y su bancada y no quieren un juicio de responsabilidades. La política Yo creo que las respuestas son claras. El artículo 2 de eh, la Contraloría General de Estado, efectivamente, la función que tiene, tiene como función de la administración de las entidades públicas y de en las que el Estado tenga participación económica. Es una institución técnica facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Es la institución de control por antonomasia la Contraloría. Por eso, lo que un convenio suscrito por el Estado, cuyos resultados han afectado absolutamente a nuestra democracia, en primer lugar sea de análisis de la Contraloría. Ese es mi descuento. Eh, procurador, agradeciéndole de antemano el que pueda estar junto a nosotros, sabemos que tiene una agenda bastante complicada. ¿Cuáles serán, además de este desafío a la oposición de hacer el recuento acta por acta, eh, cuál va a ser el siguiente paso de la Procuraduría? Eh, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a organizar una jornada, unas jornadas en las cuales vamos a establecer cuál es el grado de responsabilidad. Primero vamos a verificar acta por acta. Invitamos a la sociedad civil, vamos a hacerlo de manera formal, de manera abierta, cosa que participe la sociedad civil en su conjunto. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es, claro, establecer quiénes son los responsables, y la irresponsabilidad que ha existido en los líderes de oposición y en quienes han anticipado fraude cuando no había fraude. ¿Qué miedo tienen, cesando mi intervención, qué miedo tienen a revisar las actas y ver la verdad? Ellos además tienen copia de las actas, supuestamente tienen copia de todas las actas. Vamos a ver esto. Se si ha habido un monumental fraude que nos los demuestre. Estamos haciendo lo que la OEA no ha hecho, no ha hecho auditoría. Eso es lo que vamos a hacer. Procurador, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Lo vamos a convocar en otra oportunidad cuando empiece ya este grupo de trabajo de las revisiones de las actas del 2019. Gracias. Estuvo junto a nosotros el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, hablando acerca de este primero desafío a la oposición, de este informe de la Contraloría General del Estado que va a ser enviado a la Organización de Estados Americanos por su participación, además el incumplimiento en el acuerdo suscrito el 2019 para realizar una auditoría a las elecciones, auditoría que en palabras del procurador, según el informe de la Contraloría, no se habría cumplido porque no se rigieron en los datos oficiales, sino solamente en los del TREP, que era el sistema de transmisión de los datos electorales de manera rápida y preliminares. Así que vamos a estar atentos a esta situación. 8 de la mañana, 20 minutos, última pausa y volvemos con más.